Hola chicos, seguimos aquí en las formas de recorrer un grafo Si recordáis hicimos un vídeo de camino de Euler y circuito de Euler Y ahora vamos a entrar con Hamilton Pero no el de la fórmula 1, sino el de las matemáticas discretas Entonces, un camino hamiltoniano recorre todos los vértices de un grafo una sola vez ¿Vale? Todos los vértices una vez Y ahora empieza en un vértice inicial y termina en un vértice final Donde esos vértices pues son distintos, ¿vale? Entonces, un grafo eh, que tendría un camino hamiltoniano sería un ejemplo, pues algo así, ¿vale? Este sería el grafo y nuestro camino tendría que recorrer todos los vértices una sola vez. Pues, por ejemplo, podríamos empezar en este, sería v sub y iríamos hacia arriba, y terminaríamos en otro vértice distinto, ¿veis? ¿vale? Empezamos en este y subimos y bajamos. Recorremos todos los vértices exactamente una vez. Lo hemos dejado ahorita de por medio, pero eso no nos interesa, porque esos son los caminos, ¿vale? Y ahora toca el ciclo Hamiltoniano. El ciclo Hamiltoniano recorre todos los vértices una sola vez, igual que el camino Hamiltoniano, solo que empezamos en un vértice inicial, terminamos en un vértice final... Pero eh, ese vértice inicial es igual que el vértice final, ¿vale? Aquí tengo un, eh, un ejemplo donde aquí veis este grafo, entonces nuestro ciclo Hamiltoniano sería recorrer cada vértice del grafo exactamente una vez, por lo que podríamos hacerlo de la siguiente manera. ¿Veis? Hemos construido nuestro ciclo Hamiltoniano empezando por este vértice y hemos acabado por este mismo vértice, si fijáis, subimos, subimos, bajamos, bajamos, subimos y bajamos. Llegamos al mismo vértice, entonces tenemos un ciclo hamiltoniano. Y ahora voy a aplicar dos maneras de saber si existe en un grafo un ciclo hamiltoniano, ¿vale? Un segundito. Pues chicos, aquí estoy con el teorema de LRDA, donde vamos a ver si existe un grafo, eh, perdón, un ciclo hamiltoniano en nuestro grafo, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos un grafo con n vértices y vértices mayores o iguales que 2. Es decir, de todos los vértices que tenemos en nuestro grafo, tienen que ser mayor que 2. Entonces, el teorema del RDI pues, nos dice que si cogemos eh, dos vértices, la suma de sus grados, suma del grado de U y el grado de V, tiene que ser mayor o igual que n-1. ¿vale? Entonces, vamos a ver nuestro grafo, vamos a ver si es de verdad que tiene un eh, ciclo hamiltoniano. Vamos a ver, este sería nuestro grafo. Como veis, tiene seis vértices, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces tenemos n igual a 6. No, nos hace falta n-1. Pues entonces, n-1 sería igual a 5, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Pues el grado de cada uno de estos vértices. Los voy a denominar con letra para que sea más fácil eh, encontrarlo. El grado de A, pues sería 1, 2 y 3. El grado de B sería 1, 2, 3 y 4. El grado de C sería igual a 2. El grado de D, como es el mismo que B, pues también tendría 4. Y el grado de E tendría igual que A, pues entonces tendría 3. Y el grado de F, pues también sería igual a 4, 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Entonces, una vez que ya tenemos todos los grados de cada vértice, pues que tenemos que comprobar si es cierto lo que dice el RD, que la suma de el grado de u el grado de v es mayor o igual que n-1. Voy a pintar otra vez nuestro grafo, para que veáis una cosa. Tenemos que este vértice y este son igual de grado. El grado de a es igual que el grado de e. Entonces, al ser del mismo grado, si contamos a, y es válido, no hace falta que contemos el grado de E, porque tienen el mismo grado. Si hacemos combinaciones con otros diferentes vértices, pues será la misma. Del mismo modo, el grado de B y el grado de D son iguales. Entonces lo mismo, si hacemos combinaciones independientemente del cual cojamos, vamos a obtener el mismo resultado. Pues entonces, yo voy a permitirme el lujo de no contar estos dos vértices y solo probar, con estos de aquí, estos cuatro. ¿Vale? Entonces. Suma de dos grados. pues Vamos a coger el grado de A. Y lo vamos a sumar con el grado de C. Sería 3 más 2 es igual a 5. Tiene que ser mayor o igual que N-1. Nuestro N-1 es 5. Por tanto, se cumple. Ahora vamos a probar el grado de A más el grado de D, por ejemplo. Sería 3 más 4 igual a 7. Se cumple. Vamos a probar el grado de A con el grado de B. Hemos visto que son iguales, pero también hay que comprobarlo. 3 más 3, perdón, 6 también se cumple una vez que hayamos calculado todos los grados o sea perdón toda la suma de los grados de cada ver, de cada par de vértices podremos concluir que es cierto que tenemos un ciclo hamiltoniano en nuestro grafo en este caso yo no voy a llegar hasta el final pero comprobemos el par de vértices que comprobemos siempre vamos a llegar a una eh, solución válida vale entonces nuestro grafo Tenemos un ciclo hamiltoniano. Nos lo dice el RD. ¿Vale, chicos? Espero que lo hayáis entendido. Si tenéis alguna duda, pues me escribí en el foro, en el, en el correo o donde queráis. Yo estoy disponible para lo que sea. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.